Hola, este vídeo es una llamada a algún amigo biólogo que, que pueda responderme a esta, a esta pregunta que me estoy planteando y es o a sea, esta reflexión si en la naturaleza existe algún ser vivo que se fusione con otro ser vivo y después de esta fusión haya un solo ser vivo a ver, es decir, tenemos un ser vivo por ahí, por aquí, tenemos otro ser vivo por aquí y llega un momento en que esos dos seres vivos se fusionan y dan lugar a un ser vivo, con ciertas características, a lo mejor un ser vivo más fuerte o distinto, pero que a partir de dos seres vivos se fusionan de alguna forma y den lugar a un solo ser vivo. O sea, no estoy hablando de, de simbiosis o, o la colaboración entre dos, ser, dos seres vivos, la relación entre seres vivos que puede ser, puede ser una... En una, tribu, en, en una tribu, no, en, en una manada o, o en una colonia, eh, sino a nivel de ser vivo, de individuo. Tenemos un ser vivo por aquí, tenemos otro ser vivo por aquí y que se haga una fusión y, y salga un solo ser vivo. O también podría ser a nivel celular. O sea, una célula se come otra célula y se forma una célula más potente o cómo es eso, o sea me interesa saber sobre todo en resumen si, si en biología existe la fusión de dos seres vivos que den lugar, no que se lo coma y lo destroce y se alimente que también podría ser eso sería canibalismo bueno ¿existe en biología algo así? ¿en la naturaleza? espero vuestra respuesta algún biólogo ocioso que haya por ahí Chao y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.